Hombre, es Edwin Paredes, chef del club militar. Hoy les voy a preparar una deliciosa cazuela que queda exquisita. Para este delicioso plato, vamos a utilizar los siguientes ingredientes: eh, cebolla puerro, apio, cebolla larga, cebolla cabezona blanca, pimentón, pulpo, eh, almeja, calamar, camarón, filete de pescado, margarina, ajo, pasta de tomate y carcasa de langosta para el bisque. Comenzamos lavando y eh, todos todas las verduras para así proceder a picarlas. Llevo aproximadamente 15 años en el club militar. Y la doramos en la plancha. Y esto nos va a servir para darle más sabor a nuestro bisque. Tenemos el pulpo. Seguimos sí, con el calamar. En esta parte final, que es la parte final de nuestra cazuela, deliciosa cazuela, lo que vamos a hacer es saltear todos los mariscos con los vegetales y agregarle el bisque de langosta que ya debe estar. El ajo, nuestro pulpo, el calamar, almeja. Y por último lo que hacemos es agregarle el bisquete de la costa. Este es nuestro emplatado de nuestra deliciosa cazuela, el cual nos queda de esta manera, el producto final, el plato final. ¿La quieren probar?